El personaje pintoresco Luis Horacio Veras, Luis Robot, quien fue atropellado el pasado fin de semana por una motocicleta. En un momento que caminaba por la avenida, presidente Antonio Guzmán Fernández, se recupera satisfactoriamente mientras recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Fue vestido por un motor de inmediato, Franklin me llamó para venir a, a asistirlo. Eh, ...en solo dos minutos ya aquí se apareció Martín Moto, ...a lo cual le agradecemos con un especialista... ...para la cabeza, le hicieron una tomografía... Eh, Steve Brilla, llamó seguido a sus familiares... ...y se lo, le hizo saber... ...que Luis está aquí, pero gracias a Dios está estable... Eh, ...y no fue como se en la página que... ...que se había muerto... ...pero Luis, ahora que queda mucho Luis y además mira... Entonces le mandaron ahí los, los padres de Franklin Para que salga pinteado, salga, salga como es, de manera elegante Él tiene una En la cabeza Sí, la fractura, sí, los golpes sí. Dicen que fue un motorista Que andaba calibrando Yo quiero que se que ese motorista Se sepa quién es Que den con el paradero Para que se haga justicia Y NTN